En los últimos días los ojos se han centrado sobre una de las más grandes estrellas del fútbol actual, así es Neymar Jr., quien pasará a formar parte del Paris Saint Germain, luego de su participación en el FC Barcelona. Este es el fichaje más caro de la historia, o bueno, por el momento. Y hoy te diré todas las cosas que te podrías comprar con esos 222 millones de euros que pagarán por su transferencia. Bueno, comencemos. Con todo ese dinero te podrías comprar unos 277,500 iPhone Plus de 128 GB y tú muriéndote por solo uno. O bueno, quizá no te gusta la marca de la manzana y prefieres algo más potente. Te podrías comprar unos 296,000 Samsung Galaxy S8 Plus de 64 GB. Ok, ok, ok. Bueno, si lo tuyo es la velocidad, te podrías comprar unos 902 Ferraris 488 GTB versión 1. O quizá algo más modesto, unos 1110 Audi R8. Aunque si lo que quieres es comerte un lujo que te parece degustar unos 108 mil raciones de la hamburguesa más cara del mundo, obra del chef Diego Vick, que contiene langosta, caviar y oro comestible. Aunque si quieres optar por algo más sencillo podrías comprarte unos 246 restaurantes de McDonald's y tendrías hamburguesas de por vida. Ok, con esos 222 millones de euros también te podrías quedar 24 años en la habitación más cara del lujoso Hotel Grand Hyatt en el sur de Francia, ya que el hospedaje cada noche cuesta unos 25 mil euros. O todo lo contrario, si eres una alma caritativa, podrías donar todo tu dinero y entregar 10 euros a cada habitante de Ghana, que es uno de los países más pobres del mundo. Bueno, bueno, bueno, sabemos que la mayoría de las personas no haría eso. Seguramente tú te lo gastarías en videojuegos. Y podrías armar tu propio equipo de eSports con la PC gamer más bestial del momento, la 8-Pack Orion X, con un precio de unos 28 mil euros, pero no comprarías solo una si no tendrías 7,928 PC Gamers. Mm, aunque si quieres invertir esos 222 millones de euros en algo más impresionante, podrías viajar dos veces a la luna gracias a la empresa de turismo espacial Space Adventures. O bien si eres fan de Metallica podrías pagar unos 740 conciertos privados y decirle a Headfield que te cante al oído. Bueno ahora solo queda preguntarte ¿Qué harías tú con todo ese dinero? Oh, my God.